El reto este era mayor que todos los retos que yo había tomado anteriormente, con excepción del primer año cuando me moví de las estrellas a venir a dirigir aquí a la capital. Eh, madre, es, el el ¿A es que no importa contra quién nosotros jugáramos, no importa que fueran los caimanes, lo especial para mí era cortar la sequía que tenía esta gran fanaticada de y ganar. Y me siento... Muy contento de que Lino Rivera haya hecho lo que hizo, porque eh, vivimos o sea, hoy en día aquí en la Liga Dominicana donde es tan inestable lo, lo de los dirigentes y diariamente están bajo la lupa y, y todo el mundo pidiendo la cabeza. ¿Sabe? Yo yo no he dejado de, de, de cancelar gente cuando he tenido que cancelarla, pero yo necesito ver la gente, evaluarla bien y yo creo que este tipo ha demostrado en siete años la prueba tribunal que puede dirigir.